Estaba bien putal. ¡No, vete! ¡No! <risa> ¡No! Espero no, no, no. <risa> que se te caiga tu loot sí Si están, si sí están, si sí están, se están bajando, están bajándose. ¿Cómo lo ves? Están bajándose ah, de están las escaleras. Están ahí, están ahí. A huevo perro ¡Aquí está el güey! ¡Aquí está el wey! No, mames, dije que tenía No No, Ya vai. ¡Ay, ya vay! No, no, no tu madre! Dale, dale, dale, dale. ¡Buenísima! A ¡Buenísima! Bu ¡Órale, perros! No mames, no, gente! Cabronas, no, no, ¡No mames! ¿Dónde están? Qué mamada. A huevo. No, a ¡A no, huevo. Tome, no no no. No, no, no. se lance. Oh, ya valió. No, uy, no. Ay, qué pedo, qué se... pedo. Conseguimos no, <risa> del puente. Ahí había uno tirado. ¿Abajo del puente? Atrás a tu ah, izquierda, a sí, sí. tu izquierda. Atrás, atrás, atrás. ¿En donde los mataste? Ah, donde los mataste ahí dejaste uno con vivo, con vida. No, rematé a No, no, no. ¿Dónde no está el otro. Ahí, ahí. ¡Ahí! ¡Ahí ya! Creo que murió. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ah? ¡Quería no el arco! ¡Quería <risa> el arco! <risa> ¡Órale! ¿sí? ¿Sí, yo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salvate! <risa> ¡Vamos! ¡Vamos por su loot! ¡Vamos por su loot! ¡A huevo! Oh, salgo primero, a <risa> huevo Oiga, no mames, ya es lo último No, oh, ¡Pues si quieres! ¡Si no! Mira, acá, mira. Yo me los quebré, ¿sí? no! Ay. ¿Qué, ¿Qué Dios? <ríe> ¡Me espantaste, wey! ¡Verga, mi luz dorado, ya vale! Ahí viene la tormenta, eh. ¡Uh, muerto! Buenísimo, buenísimo. Ahí arriba, ¿verdad? Sí, buenísimo. Uh -huh. Porque ¡Vamos ahí, a, correr, a rush? Ayuda, ahí, con el rush! ¡Vamos a rush! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos. ¡Están curando! ¡No! hasta para atrás, ¿no? porfa! hasta ah, para atrás, wey. Están peleando los equipos, güey ¡Ya sé! ¡Por eso! Por eso no te acerques, joven! ¡Ay, cabrón! sea no la seas! Uh, ah, wow, ¡Mate uno! Me cagas, me? qué Pate otro, batea otro ¡Muerto! ¡Muerto! Había uno que estaba curando ¿Todavía hay gente? Ala, hay mucho loot, agarren Agarren, agarren todo Ahí dejé un arco de fuego, digo, sí, sí, de flechas, fuego flechas flechas, flechas, flechas Atrás había un buen de botiquines so, Yo nomás. me llevo este explosivo a <risa> ah, no huevo, hay. ya tenemos loot. A huevo. No hay épico. ¿Tocado? ¿Alguien tiene de 50 que me regale? Yo, es que yo traigo me... uno. Ten. ¿Tiene coche? No te mames, no te viene coche. Ahí. Uy, estamos justo en medio. <risa> Está blanquísimo ese pinche cabrón. <risa> ¡Está blanco! 4. ah lo explotaron se murió ahora no mames, cómo no se murió denle denle denle dónde está no, ya se fue el perro ya se fue ya se fue cómo se explotó el coche pero tenía algo ex... de explosión oigan Lance y yo estamos viendo ah no Pau y yo estamos gente yendo gente hacia... gente gente hacia algún lado gente gente con... vaya con Lance atrás de nosotros atrás de nosotros Vayan con Lance No mames. No mames, vayan con Lance, vayan con Lance, Lance Wey, están atrás de nosotros. Muerto uno, muerto uno. ¡A la vez Muerto, muerto, muerto. Buenísima, cabrón, buenísima, chavos. ¿Dónde está el otro? Esto... ¿Dónde hay más gente? No, no, no. Ahora, Estamos justo en medio, hay que irnos a una orilla, ¿no? Bueno, está? Yo diría. ¿Eh? Ah, voy. No Se ha hecho vos, dejo esta mitad de partido. Te voy a partir tu madre. <risa> ¿Vas a permitir eso, amor? Dile algo. Ok, nos salimos tantito de zona, oigan. <risa> Ay, increíble. ¿Hay gente? No. Ah. Ahora hay un chingo de todo aquí. Sí, a huevo. ¿Ya se va Bernie? Yeah. No, no ah, ¿qué ser, Bernie? No, no puede ser. Pinche Bernie, no. ah, no. ¿Ya vieron esa? Sí, pero creo que la cagaron. Y a poco la gente puede ganar haciendo esa madre. Míresela. Mm, maybe. Ya yeah. no, no, no sé ni qué agarrar, güey. Hay mucho loot. <risa> Yo que aquí estamos, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se cae? Ay, ya se está cayendo. No, pero ya no estaban esos perros. Sí están, sí están. Sí están. Se están bajando. Están bajándose. ¿Cómo lo ves? Está bajándose ah, están bajándose de las ahí. escaleras. Están ahí, están ahí. A huevo, perros. A huevo, a huevo, ya se, murieron, ya, se está, está, está. ya se murieron, ya se murieron. Ya se murieron, Ahí están. Sí murieron, ¿no? No, no, no. Sí, sí me salió sí, de a uno. 20, 20, 20. Pero uno está vivo, uno está vivo. Vamos, ¿Dónde, vamos, ¿dónde? vamos marcalo, a Márcalo, márcalo, Acá, acá, acá. Muerto. Ayuda, ¿no? Acaso todavía tengo pies. necesitos Están deleteadísimos, ¿eh? Muerta una, Chun-Li <ríe> Ay, como Oigan, acá traemos gente, le disparan a Pau Aquí también traemos sí, gente sí estaban conmigo Ay, no. no Vete con Pau, wey, vete con Pau Construye, construye, ¿no, no pues déjame curo, güey. Viene alguien ¿Ya mataron a ese, por el amor de Dios? ¿Por el que iban? Ya, matamos a dos allá Órale, perro ¿Alguien se está curando de ustedes? No, tenemos de... a un enemigo aquí ¿A dos, creo? Alguien se está curando aquí ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde chingado se quedó mi Scar? <risa> ¡No! <risa> es ¡Ah! ¡No mames! ¡Está bien intenso, güey! ¡Ah, huevo! <risa> ¡No mames! Le di con arco. Tiene uno. uno de 43. Ya no tengo balas. ¡Ah! 72, agudo perro. Me voy a curar, me voy a curar La va a curar, va a curar también, este rato. Aquí está el güey, Aquí está el güey Oh A huevo lo maté A huevo, a huevo, a huevo Me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar Ahora sí Acá está la peña Güey, ¿cuántas putas quedan? Cuatro cinco güey, queda un team muerto, muerto, muerto, muerto A huevo Muerto uno Auxilio, ¿Auxilio? Remátalo, remátalo. Oh, Süper, vamos. Muerto. Oh, Dios, ¡Muerto Travis Scott! ¡Ay, cabrón! You know, ¡Buenas! <risa> ¡A huevo! ¡A la, se, se sintió la presión! ¡Qué tío! güey.